Ingredientes para hacer donuts de chocolate casero. 250 mililitros de leche entera. 380 gramos de harina de fuerza. 40 gramos de harina de fuerza. 40 gramos de azúcar. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de bicarbonato sódico. 3 yemas de huevo. 20 gramos de cacao en polvo. 10 gramos de levadura seca de panadero. 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Ponemos todos los ingredientes, menos la mantequilla y los 40 gramos de harina, en el recipiente en el que vamos a amasar. Una vez que tenemos una masa lisa y manejable, vamos añadiendo la mantequilla en porciones. Si quieres comprobar realmente la textura, no hay nada mejor que meter las manos. Si pensamos que necesitamos más consistencia, podemos añadir harina de los 40 gramos que tenemos reservados. Debemos de conseguir que la masa tenga una consistencia parecida a la plastilina. Ir a hacer una bola y dejaremos llevar la masa durante una hora en un bol... ...que previamente hemos aceitado... ...hasta dentro de una hora. Después de una hora más o menos... ...la masa debería haber doblado su volumen. Vamos a descubrir lo que ha pasado. Perfecto, ya podemos continuar. Aplastamos la masa hasta conseguir que tenga un grosor de un poco más de un centímetro. Ya tenemos la masa lista para darle la forma del donut. Con un cortador de pasta o un vaso vamos haciendo círculos entre 8 y 10 centímetros. Con otro molde de unos 2 centímetros hacemos el agujero interior. Con la masa del recorte volvemos a hacer la misma operación. Ahora tenemos que dejar los donuts levar de nuevo aproximadamente una hora hasta que doblen el volumen. Los cubriremos con un paño húmedo. Para preparar el glaseado, ponemos 150 gramos de azúcar al glas en un bol y 3 o 4 cucharadas de agua. Podemos ir calentando el aceite de oliva de freír. Poniendo en una sartén unos dos dedos de aceite a fuego lento. Veamos si la espera ha merecido la pena. Como se puede comprobar, casi han doblado el grosor. A continuación vamos friendo los donuts aproximadamente un minuto por una cara y un poco menos por la otra. Y lo vamos poniendo sobre papel secante. Una vez que el donut se ha enfriado un poquito, lo pasamos por el glaseado. Y lo colocamos sobre una bandeja. Y este es el resultado final. Ahora solo queda probarlo, ya os contaré. Bueno, no he podido esperar. Están buenísimos.